¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Ya está por aquí la nueva actualización chicos Una actualización que trae consigo Un nuevo modo de guerra Llamado relámpago Donde lucharás a un ritmo acelerado En una arena reducida Hay nuevos cuatro coches Coche deportivo de lujo Una moto chopper épica E incluso unos patines Como veis aquí Supernova sigue valiendo 300 gemas Y al lado... Un nuevo coche que sabremos próximamente. Yo de momento me voy a guardar las gemas que tengo para comprarlo. No sabemos lo que llegará a costar. Espero que sea muy épico. Si es legendaria, mejor. Nuevo mapa, no hay. Hay este nuevo modo de guerra relámpago. Al que jugaremos en cualquier otro vídeo. El cual trae sus propias insignias. Como esta ahí conseguir 50 coronas en una partida. O 1000 en total. O 100 jugadores destruidos en modo relámpago bueno las conseguiremos las conseguiré imagino voy a hacer un vídeo aparte enseñando todo esto que está muy chulo desaparece momentáneamente el modo escaramuza nuevo coche fusionado que se me olvidaba este de aquí no tengo los coches ahora voy a abrir máquinas en tal que me salga el coche cuerda o en el caso de que me salga el deportivo lo maximearé para conseguir esta lo que parece una moto una moto una harley una moto chula chicos ya veremos la habilidad especial que tiene en un vídeo aparte y poco más que decir chicos nada de ninguna nueva oferta especial a ver si pintura especial nada verdad nada vamos a abrir máquinas unas pocas o al menos hasta que me salgan los coches que quiero para maximear el coche deportivo o conseguir el coche cuerda para ese coche fusionado que quiero traer cuanto antes al juego Al canal, perdón Vale, el GT por aquí Sigo abriendo, chicos Vosotros conmigo, Dejar un like No he dicho nada, pero dejar un like Un gigantesco likes. Si queréis que siga subiendo Crash of Cars, Que os enseñe todo lo nuevo Que está por venir Y bueno, suscríbete si no lo estás Ahora sí, vamos a continuar Este nuevo modo de juego Que hemos visto, lo... Lo jugaré en un vídeo aparte. He jugado ya. Me he metido a jugarlo y está muy chulo. Está muy chulo. Es difícil, ¿eh? Yo quizás me he metido con. Bueno, me, me he metido con el coche de velocidad 2.0. He hecho unas coronas. Con el barco. Con el barco, con el cañón barco. Con el cañón pirata. Se hacen coronas, pero lo máximo que he llegado a hacer. No sé si han sido 40. Bueno, he estado poco tiempo. Habrá que dedicarle un poco más Si quieres hacer 50 coronas Para que te den esa insignia Que no sé si te la darán si irá Se si irá mejorando Si vas haciendo mejores tiempos Y puntuaciones Me voy a centrar un poco aquí Que si no, no me sale lo que quiero Vale, épica por acá Ahí está Uy, ¿cómo va esto? Me va un poco pillado coche nuptial. camioneta bueno al menos estoy consiguiendo le tengo que dar fuerte para conseguir gemas vale, porción grande, ahí está vamos con otra épica Uf, va a estar difícil de que me salga el coche cuerda sobre todo veamos a ver si me sale un nuevo coche de los que hemos visto, de los que os he dicho antes, vale, el coche vulcano ni tan mal esto y pica de nuevo bueno el chispas lo he maximizado ah, no han dado gemas así que habrá subido al 5 ¿qué pasa vale ya me podría salir alguna legendaria que en el anterior vídeo de apertura creo que abrí 100 máquinas y no he salido ni una sola legendaria aprovecho para, para recordaros si no lo sabéis si no lo tenéis el coche oculto, ¿cómo se llama, espectro, para los que seáis nuevos hay nueva forma de conseguirlo, muy distinta a la antigua, y bueno, os dejaré por aquí eh, una ventanita donde pincháis y vais al vídeo, vale, otra vez, chispas, Ahí están, 5 gemas, por coche épico maximizado, El aspirador, safari, bueno, he ya la mitad o más de la mitad, y no voy, no voy por buen camino, chicos Para nada Volar Uy, deportivo Este sí, lo voy a maximizarme Uff 43 gemas 43 gemas, chaval Me van a dejar pelado Uff Necesito 6 Espero que las próximas 50 No puede ser No puede ser no puede ser, no me lo creo. 23. Uf, esta al menos vale un poco menos. Me han pelado, chaval. ¡Qué robo! A mano armada, chaval. 5. El último 38. Me cago en la leche. Más de la mitad de las gemas que tenía. Oh. Bueno, al menos tengo esto. Si me saliese el coche cuerda, sería worth it. Al menos. Pero no quiero. no quiero decirlo muy alto porque no va a salir seguramente. Está. Es, espero que me salga menos. Una legendaria, parece que está. No sé. Con llave y candado. Porque no sale, macho, tío. Ya voy un tiempo, no me sale ninguna una. Buster Londres Ahí está. Bueno, Spectral. Neón. Coche fúnebre. Coche fantasmal. Pagón de guerra. Squad. Siete máquinas quedan. Taza de café. Joder, ¿tú te crees? Las máquinas que he abierto y no ni ninguna sola legendaria, tío. Es impresionante. Para enfadarse, pero. Pero para enfadarse, chaval alegre. Vaya mierda, tío. Impresionante. ¿Qué pasa ahora? Venga, otra vez. Es el bus de Londres. Es Que no quiero que me salga más veces. Que no lo quiero. Es el coche y más veces más ha salido. Venga, la última ya. Pero vamos, es que. Venga, venga, va. Joder, venga. Eh. Puto Donut. Puto Donut, tío. Ah. O en sea, una legendaria tío Qué vergüenza de juego Qué vergüenza De juego A ver si tuviera que abrir 20.000 fucking máquinas Tío, para sacar una puta legendaria, espero que al menos Le hayáis dado likes al vídeo Que eso me animaría un poco más Nos vemos pronto con más Crash of Cards, jugando a ese nuevo modo de guerra Relámpago Abriré máquinas por mi cuenta Hasta que me salga el coche cuerda okay. Tela, tela Y despido por aquí el vídeo chicos Venga, un like, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo con más Crash of Cash Adiós